El secreto no está en correr tras la mariposa. El secreto está en cuidar del jardín para que ella venga. Si no te agrada lo que recibes, cuida mucho lo que estás dando. Esto puede entenderse de dos maneras. Si lo que estás recibiendo te parece poco, no tienes por qué dar tanto de ti. Y si lo que recibes te parece poco, préstale atención a la calidad y cantidad de lo que ofreces ya que quizás sea igual de poco. Ambas son fáciles de responder si realizamos una introspección de nosotros mismos y nos analizamos con total sinceridad hacia nuestra persona, preguntándonos si lo que damos en realidad es de buena o mala calidad y merecedor de lo que estamos recibiendo. Debemos ser honestos con nosotros mismos y aceptar que hay personas que son iguales a aquel ciego que no quiere ver. Si ¿Sí me entiendes? Recuerda que el mundo es como un boomerang. Lo que le lances al mundo, este te lo enviará de vuelta. Quizás lo que estés dando no sea lo suficientemente bueno como para recibir eso que tanto deseas. Cambia tu forma de actuar y de ver al mundo. Y tu vida mejorará paulatinamente, cambia para que la mariposa venga de vuelta. Cuando aceptes que no se trata de luchar, sino que de dejar fluir, entonces lo habrás entendido todo. Si has nadado en un río turbulento o entrado al océano cuando éste está revuelto, sabrás lo poco fructuoso que puede llegar a ser el ir contra la corriente. Solamente logras cansarte más de lo necesario, desesperarte por no ver los resultados que deseas, y verte alejado cada vez más del sitio en el cual quieres estar. Lo mismo sucede con la vida, por extraño que parezca. Existen momentos en los que dejarse llevar por la corriente no es señal de debilidad, sino de inteligencia. Quizás no hayas conseguido el trabajo por el cual habías aplicado, pero al cabo de un tiempo, te llega el trabajo perfecto para ti durante este lapso tú eres libre de elegir si peleas si te enfrentas o aprovechas la situación de la mejor forma nunca debes dejar que tu forma de ser tu esencia y la humildad de tu alma desaparezca al contrario retenga el respeto a ti mismo la voz de tu corazón y el valor por la vida si eres una buena persona que hace el bien y que ayuda a los demás, no debe existir circunstancia en el mundo que te haga cambiar tu forma de ser, tus valores y tus principios. No importa qué tan fuerte sea la tormenta, mantente fiel a ti mismo y verás cómo poco a poco las cosas van mejorando. Respétate, no entierres tu integridad solo para salir de una situación a la que aparentemente no le encuentras salida. Analiza mejor la situación. Busca otras opciones y nunca cambies tu forma de ser. No debes dejar de ser tú mismo solo porque los tiempos son oscuros. Por otra parte, si no tienes nada bueno que ofrecerle al mundo, el mundo no tendrá nada bueno para ofrecerte. No puedes exigir lo que no eres capaz de dar. No importa qué tanto creas ser merecedor de grandes riquezas. Si no estás dispuesto a dar lo mismo, ofrece lo mejor de ti. Ten una actitud positiva hacia la vida, ayuda a los demás, y las cosas buenas vendrán por sí solas. Al igual que un jardín lleno de rosas, fuentes y muchas flores, el cual está repleto de mariposas, asimismo debe ser nuestra vida llena de buenas acciones que atraigan lo hermoso hacia nosotros. De lo contrario, si no tenemos nada bueno que ofrecer, si solo somos una fuente de quejas y conflictos, eso es lo que llegará a nosotros». Debemos dejar de reclamar lo que creemos que nos merecemos y comenzar a trabajar para conseguirlo. Puede ser de manera literal, ya que si quieres algo material, trabaja lo más que puedas, trabaja fuerte e inteligentemente para que lo tengas. Y si lo que quieres es rodearte de mejores personas, comienza por ser alguien mejor, más lo que ya eres. No te preocupes por los momentos malos, si bien es cierto que estos pueden llegar a desesperarnos, no son eternos. Estos en algún momento se van a ir y traerán consigo la hermosa promesa de un futuro mejor. Pero ese mejor futuro no vendrá solo porque sí, ya que si solo nos sentamos a recibir los embates de la tormenta, puede que ni siquiera lleguemos a ver el fin de esta. Debemos recordar que es en los momentos más difíciles, en los que debemos sacar a relucir de lo que estamos hechos y brillar por cuenta propia, para iluminar el camino. No solo el propio, sino el de quienes nos rodean, las tentaciones podrán ser muchas. podemos estar cerca de perdernos en muchas ocasiones, pero debemos mantenernos centrados en nuestro verdadero objetivo. A veces es mucho más fácil aceptar las cosas malas que están sucediendo en nuestra vida y, y colocarse en el papel de víctima no requiere ninguna clase de esfuerzo. Pero ese es el problema. Si no nos esforzamos, ¿cómo pretendemos salir de la mala situación en la que estamos? Simplemente no saldremos y caeremos en un círculo vicioso del cual se nos hará casi imposible salir sin las herramientas adecuadas. Para salir de este círculo, solo debes de comenzar a moverte en la dirección correcta. Abre tu mente a nuevas ideas, emprende nuevos proyectos, busca la solución. A ese problema que tanto te ha estado molestando, no te quedes en un solo sitio sintiendo pena por ti mismo. Aprovecha a cambiar, esfuérzate para mejorar tu vida y dale una sonrisa al universo. Y al ver que esa sonrisa es genuina, el universo te comenzará a sonreír de nuevo. Ofrece siempre lo mejor de ti. No te lo guardes nada. Despliega todas tus posibilidades y busca la grandeza en todos tus actos. Y a poco a poco, la prosperidad, vendrá a ti gracias marco ya como te puedes dar cuenta estimada amiga o estimado amigo el secreto no radica en que estés detrás de las cosas buscando y buscando esa solución o esa respuesta no, todo lo contrario Tienes que estar detrás de las cosas que realmente te apasionen o lo que te haga feliz, lo que sinceramente te haga sentir mejor. No sabes qué puede ser. No te preocupes, comienza un nuevo proyecto. Céntrate en tu vida, ve al gimnasio. Haz todo en pro a tu bienestar personal. Ya después, el resto de cosas van a venir. El secreto está en que dejes fluir aquello que tanto te aqueja. Que dejes fluir todo esto que se llama vida. Todo esto que se llama amor. Si nosotros nos centramos y forzamos cada una de las cosas que estén sucediendo a nuestro alrededor. Al final no estaremos haciendo absolutamente nada. ¿Por qué preguntarás? Por el simple hecho de que. No estamos dejando que las cosas se den a medida como vienen para nosotros quizás tú dirás pero si no forzo las cosas o si no hago el intento no van a suceder y es allí donde estás equivocado es allí donde estás equivocada porque si las cosas son para nosotros son para nosotros así de simple este es un refrán que tiene que acompañarnos a diario en nuestra vida por el simple hecho de que si somos gente buena nos van a suceder cosas buenas a veces a las personas malas les ocurren cosas malas pero ten en cuenta que en este mundo estamos llenos de pruebas llenos de obstáculos que nos dirán eres fuerte eres capaz podrás lograrlo estas preguntas tienes que hacerte a tu mismo a ver. ¿Eres fuerte? ¿Eres capaz? ¡Lógralo! Estamos aquí puestos para poder hacer todo esto que estamos conversando. No tienes por qué esperar menos. Si quieres menos, sigue tu vida como la estás sobrellevando. No busques sonreír de ninguna manera. Y siempre aquejándote. Siempre triste. Siempre esperando que ocurra algo más, un milagro. ¿Por qué? yo quiero más cosas bonitas para ti quiero que sonrías quiero que simplemente luches por ti por lo tuyo por los tuyos y no por las demás personas personas que simplemente no te valoran yo no quiero que estés acá de esta manera todo lo contrario mereces todo lo bonito de este mundo así que ve un espejo mírate, obsérvate, eres tu mayor apoyo y repítete una y otra vez las prioridades de tu vida, lo que quieres para tu vida y el porqué de las cosas, si lo haces de esta manera, si haces este ejercicio de esta forma, te acordarás de mí, el progreso está a la vuelta de la esquina, espéralo, no lo forces, todo sucede por algo ¿Estás preparado o preparada para el progreso? ¿Qué estás haciendo para que esto suceda? Yo soy Ricardo Niño y yo me despido. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.